Rocío si rápido me Durcal y Juan Gabriel formaron una de las alianzas más grandes de todos los tiempos en la música en español Nueve producciones y más de 300 millones de discos vendidos en América y Europa ¿Y por qué están brindando? Pues por la vida Porque, ¿saben una cosa? Yo, pues yo jamás en la vida me imaginé que, que iba a estar en un lugar tan hermoso, con gente tan bella Aquí, en España Salud Bueno, pues salud Salud Alberto, tú y yo somos amigos, ¿cierto? Pues qué pregunta Ciertísimo Entonces, ¿puedo hacerte una pregunta de amigos? Pues igual, si te digo que no Me la vas a hacer, entonces hazla En realidad no es una pregunta Es... no sé, es que te veo muy solo No te lo tomes a mal, es que me preocupas ...tienes más de lo que cualquier artista puede aspirar... ...no veo que lo compartas con nadie... ...quizás sea un momento para que te preocupes... ...un poco más por lo sentimental que por lo profesional... ...Marieta tiene razón Alberto... ...si en realidad nosotros solo te queremos ayudar... ...pero... ...pero cómo... ...años después la más mexicana de las españolas... ...y el vivo de Juárez... ...rompían aquel perfecto binomio de éxito y dinero a causa de un libro escrito por el abogado Joaquín Muñoz, quien durante 20 años había sido confidente de Juan Gabriel. El día 20 de, de, de febrero del año de 1982, me dijo a mí, Joaquín, ¿quieres hacerte rico y millonario? Y le dije, yo cómo voy a ser rico y millonario. Si yo no sé cantar, yo no sé actuar, yo no sé bailar, ¿cómo quieres que me haga rico y millonario? Escribe un libro de mi vida y cuenta toda la verdad. El libro se llamó Juan Gabriel y yo. Para muchos es un catálogo de maledicencia. Para otros es la más apasionante biografía del cantante. Quise que habláramos aquí porque no quiero que nadie escuche lo que tengo que decirte. Ay, Marieta, me estás asustando. Pues, no es... ¿ahora qué hice? No es momento para que utilices tus encantos. ¿De dónde sacaste eso? Eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice el libro aunque supongo que ya lo habrás leído. Para mí resulta muy doloroso pensar que te ha abierto las puertas de mi casa a ti y a tu gente Y ahora hay un libro que tira por la borda lo que yo he construido durante muchos años A ver, Marieta, pero no te vas a creer eso Son, son puras habladurías, pero cismes como decimos en México Cismes sí, o no, no es lo importante Contigo he compartido los momentos más importantes de mi carrera Él es mi amigo y eso no va a cambiar Pero para serte honesta no quiero que sigas formando parte de mi vida y de la de Junior Está bien lo puedo entender. Me alegro que lo entiendas. Creo que lo mejor será para todos que estemos distanciados un tiempo. Perfecto. Permiso. Dos fotos publicadas en el libro habían provocado la ruptura y sugerido mucho más. Joaquín Muñoz dice que él nunca escribió algo sobre una supuesta relación entre Junior y Juan Gabriel. En el libro no dice nada absolutamente de eso. Para nada se menciona eso. Hay una fotografía que yo le saqué las fotografías a Alberto de, con Junior, el esposo de Rocío Dúrcal. Y ahí en el libro saco una fotografía donde está hincado él, ¿verdad? Y, y Junior lo tiene aquí de las manos aquí a más esa publicación tuvo varias consecuencias. Juan Gabriel cortó su amistad con Joaquín Muñoz. El alejamiento duraría tres décadas. La indiscreta revelación abrió una caja de Pandora que jamás se cerró. Y la vida privada de la estrella mundial se convirtió en la comidilla de la prensa sensacionalista y la revista del corazón. Pero Yo creo que pues, este es un negocio. Verdad, y que de un artista se pueden decir miles y miles y miles y miles de cosas. Yo tengo 53 años y pues de mí pueden decir lo que sea. Esta declaración fue concedida por Juan Gabriel en el año 2002 al periodista Fernando del Rincón, en ese momento el presentador del programa Primer Impacto de Univisión y hoy en CNN en Español. Llegué a la oficina Univisión un día, tenía un mensaje de voz en la contestadora, Levanté el teléfono, verifiqué la, el, el mensaje, el mensaje me decía que Juan Gabriel quería darme una entrevista. De todas las entrevistas que Juan Gabriel concedió en su vida, esta es la única en la que se permitió hablar abiertamente de su sexualidad. Yo siempre he visto que el arte es femenino y mire, si usted es guapo, y está joven, está divino, pues siempre van a decir eso, no que usted es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto oye le respondo con otra pregunta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo Juan Gabriel era un hombre de frases rotundas, como si fueran versos o sentencias. Ese, lo que se ve no se pregunta, marcó un antes y un después en su carrera y en su vida. Fernando del Rincón dice que el encuentro periodístico pasó por muchos estados de ánimo. Era muy complejo el hacer la pregunta sin que se sintiera su público ofendido o que él se sintiera ofendido. Sin embargo, yo lo veía por otro lado y creo que así lo tomó Alberto finalmente, gracias a Dios. El entrevistador quedó con la idea de que Juan Gabriel había estado a gusto y había encontrado una ocasión para descargar su alma. Creo que finalmente Alberto entiende el momento como una oportunidad para hablar y defenderse de algo que a él le molestaba muchísimo. Alberto lo dice, hay respuestas muy fuertes como el tema de que yo tengo que acost se tienen que acostar conmigo para que yo les haga una carrera, se tienen que acostar. Claro, eso le molestaba mucho a Alberto. La entrevista fue muy buena, de eso no cabe duda. Sin embargo, años después, Juan Gabriel le contó a la periodista María Elena Salinas que se había sentido en el banquillo de los acusados. Es curioso porque estábamos planeando una entrevista y cuando ya estábamos ultimando los detalles me preguntó ¿y cómo serían las preguntas? Porque hay algunos que hacen preguntas muy impertinentes. Parece que uno está en un juzgado, ah, por ejemplo, como aquel, un tal Jorge que me preguntó que si yo era gay o que si mis hijos habían sido adoptados. Y bueno, yo me imaginé que lo que pasó es que se confundió con el nombre de la persona y fue Fernando del Rincón el que le hizo esa pregunta. A pesar de que Juan Gabriel profesaba un especial afecto por María Elena, al punto de bajar del escenario y caminar largamente una platea, solamente para darle un beso durante un concierto, tampoco a ella le dio la entrevista prometida. Yo soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento. Les guste o no les guste. Pero hay algo también como ser humano que quiero decir... Que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás. Pero esa entrevista, inmensa en la definición del personaje, dio muchas más noticias. Y es que muy pocas veces Juan Gabriel aceptó entrevistas, pero cuando lo hacía... Hablaba con el corazón, como lo hizo en esta famosa conversación con el periodista Fernando del Rincón en Primer Impacto. Su célebre frase, lo que se ve no se pregunta, pasó a la fama. Fue tal vez la única vez que abordó públicamente el tema de su preferencia sexual. Así es, Félix. En realidad nunca dijo abiertamente si era gay o no. Lo que es interesante, Félix, es que su innegable popularidad gozó de la aceptación de todos en México en un género musical escrito para machos, muy machos, como dicen allá en México. Y este éxito de alguna manera contribuyó a que se aceptara la diversidad sexual. Incluso en la música Así es. ranchera. Así es. <risa>